Telefónica, sí. a las 7 y 51 de la mañana sí. para darle la bienvenida a Federico Quevedo. Uh -huh. Él es referente de la Fundación Crecer en Familia y justamente estamos en contacto con él por el día el que estamos transitando, sí. el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Ahí en este marco diversas agrupaciones se van a estar movilizando a tribunales para exigir ser escuchados, nada más y nada menos que por la justicia. Federico, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos y Naomi, eh, un gusto conversar con ustedes. El gusto es nuestro, en, en medio de todo el labor y todo el trabajo que llevan adelante, que tengan un minutito para charlar con nosotros, y sobre todo en un día tan particular, Federico. Sí, la verdad que son 210 agrupaciones de todo el mundo que están haciendo casi al mismo tiempo esta esta protesta eh, esta marcha en el marco de la lucha contra el maltrato infantil en todas sus formas nosotros particularmente nos toca eh, a veces abordarla desde la obstrucción de vínculos familiares que como nacimos nosotros como, como fundación digamos eh, aquellos, eh, aquellos divorcios conflictivos que terminan a veces en la separación de una de las partes, nosotros lo que siempre hemos pedido es que no termine pasando lo que pasó en el caso de Lucio Dupuy, uh -huh. este pobre nene de la pampa. Entonces, lo único que pedimos, y lo pedimos muchas veces y en todas las manifestaciones que hacemos, es que ante una situación conflictiva familiar no se pierda el contacto del niño con ambas familias. Y si hay alguna familia que está cuestionada por alguna denuncia, que puede o no ser verídica, si es verídica, por supuesto, tienen que estar preso, pero si no lo es, mientras tanto, Ah, existe una casa de revinculación en el Poder Judicial de Tucumán donde se puede seguir el contacto de una manera monitoreada. Es decir, hay profesionales, hay un gabinete que pueden monitorear esto. Porque lo que venimos viendo ya desde hace años, que se transformó casi en un negocio judicial en donde los chicos pasan 5, 6, 7 años sin ver a uno de, de sus padres, padre o madre, porque acá tenemos muchas mamás que están impedidas del contacto, quizá por una falsa denuncia. Y cuando pasa ese tiempo, ya directamente dicen, no, el niño o la niña ya no lo conoce, ya no quiere verlo. Mm -hmm. Qué duro. Vos sabés, Federico, que te escucho atentamente, y uno creería o, o debería de ser que una fundación esté más eh, relacionada con la justicia, con tribunales, pero por lo que vemos es todo lo contrario. La verdad que nosotros tenemos en Tucumán, en la capital, hay 10 juzgados de familia eh, Cinco de ellos son bastante conflictivos la verdad que nosotros quisiéramos ser quizás un lugar de consulta para la gente eh, nosotros, eh, lamentablemente, terminamos recibiendo todas aquellas víctimas, niños principalmente o sea, vienen las familias que han sido total estado de vulnerabilidad emocional más que nada porque lo que termina sucediendo es que estas familias terminan destruidas tras esta, estas situaciones. Eh, calculemos que eh, una persona en, un, en una situación conflictiva puede llegar a tener cinco juicios y quizás todos son, eh, son falsos, porque después de un divorcio eh, a veces viene un proceso de pensión alimentaria que obviamente se tiene que cumplir de una de las partes, porque te digo que esto es indistinto, ¿no? O sea, uh -huh. eh, actualmente es bastante pareja la cosa. Nosotros. El 50% de los integrantes son mamás, abuelas, tías, mujeres... ...que están impedidas del contacto. Entonces, eh, hay mucha gente que está muy dolida por esta situación... ...y lamentablemente lo que pedimos es que la justicia acompañe. O sea, no se les puede escapar la tortuga... ...si hay una situación conflictiva de resolver en favor del interés superior del niño... ...y que no sucedan estas cosas que terminan sucediendo. Que una de las partes... Termina apropiándose del menor, tomándolo como un rehén. Y también nos sucedió, que esto era nuevo para nosotros el año pasado, que entidades gubernamentales, ojo, no estamos ni en contra del gobierno ni de nadie, pero eh, Sala Cuna, Instituto Goretti, terminamos con pruebas fehacientes de que los niños habían sido maltratados allí también. No, la verdad que... Son hechos de gravedad, digo, son, son, claro, son hechos muy, muy graves. Para, para tener la, la denuncia inclusive como, como corresponde, en el marco que corresponde, y en y en, en esta situación también, Federico, eh, qué importante es que la justicia cumpla con su rol, digamos, de, de investigar, porque hay situaciones que son muy complejas después de todo lo que con, con el escenario que se pueden encontrar, no es eh, sencillo. Lo que pasa es que hoy en día, como te decía eh, recién, hay un comercio ya eh, tremendo sobre la falsa denuncia también. No digo que todas las denuncias sean falsas, para nada. Está muy bien proteger la integridad del, del denunciante. Pero hoy en día es muy fácil eh, establecer una medida de protección de personas como, como medida cautelar. Es decir, por las dudas ante una denuncia que no sabemos si es verdadera o no, damos seis meses de alejamiento de una de las partes, ya o sea, de, del papá o de la mamá. Y muchas veces la ponen con respecto al menor. Claro. Entonces, los juzgados de familia no no hay celeridad, no hay, no se apresuran a tratar de resolver. Y esto se va dilatando, dilatando, dilatando, con el objeto de que después se pierda se pierde ese contacto y sea mucho más difícil y se involucran psicólogos. Así como hay abogados buenos, hay abogados malos también, hay psicólogos buenos, psicólogos malos, y que también se prenden en, en ciertas circunstancias que nosotros las tenemos debidamente denunciadas. Uh -huh. Porque la verdad es que muchas veces carente de pruebas, no es lo mismo decir que una persona sufre violencia y esté debidamente documentada, o, o, o hay, existan grabaciones, si fue violencia verbal, eh, o en caso de que fu fuera violencia física, existe el, digamos, el peritaje de un profesional. Pero cuando se dice... Eh, muy rebuscada una denuncia qué sé yo me habla mal me contesta mal hay una una qué sé yo una, una falta de respeto verbal uh -huh. existe rápidamente la medida de protección y a veces le ponen los varones a las mujeres claro. y esa medida a veces se hace extensiva a los niños y el niño deja de verlo al papá o a la mamá durante seis meses entonces eso es lo que no queremos que pase que si hay un conflicto de mayores los niños no tengan que pagar por las discusiones de gente grande eso es por lo que abogamos principalmente y por, por supuesto va a acompañarnos también la agrupación Lucio Dupuy mm. este, que no suceda esto o sea que no termine eh, imagínate que si hay un conflicto familiar hay una parte que impide a la otra que se acerque y de verdad tiene razón la parte impedida significa que el chico está en peligro claro. o la nena está en peligro entonces eso es lo que no se prevé acá y puede estar siendo puede estar siendo violento de alguna manera sin tener el monitoreo de la otra parte uh -huh. entonces eso es lo que pedimos y la justicia tampoco monitorea claro, pues es el Estado quien qué? debería de monitorear ahí claro, imagínate que nosotros trabajo, ponemos un ejemplo de maltrato infantil eh, los niños que están en la calle uh -huh. niños de la calle que están en el semáforo uh -huh. supuestamente el Estado tiene los recursos para hacerse cargo de esto y para eso están las instituciones de menores tutelados como ser Sala Cuna Goretti nosotros tuvimos una situación que por, eh, digamos por una vulnerabilidad económica, le quitan a un abuelo y le quitan a una familia también, uno de sus niños no, no por violencia ni por ninguna otra circunstancia entonces el chico directamente lo mandaron en adopción y esa familia, si quería tenerlo esas dos familias entonces lucharon, se tuvieron que, que encadenar frente a tribunales, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa? O sea, ya estaba, hasta uno da a sospechar que ya estuviera arreglada donde lo mandaban a chiquito, porque nosotros tuvimos que luchar y muchísimo, el caso Nahuelito, ahora va a estar el papá de Nahuelito que logramos recuperarlo, digamos, de la sala cuna, y va a estar don Carlos también, que es una persona que recuperó a sus nietos y... Cuando salen de la sala con estos chiquitos, tenían quemaduras de cigarrillos que han sido documentadas por profesionales médicos no. y también contaron sobre otras torturas no. que vivieron ahí. No digo que sean todas las personas, pero se hicieron las denuncias correspondientes para claro. que la justicia investigue. Es muy grave. Muy muy grave sí. y, y además con esta situación, ¿no? Sí. cuando uno también conoce quizás desde otro lado lo que tarda en salir una adopción lo que el, ...el trámite de por medio... Todo, ...hay otras cosas no, que parece... ...no se trabajó la revinculación con Tampoco. la familia... ...sino que lo que pensaron... ...se, en se la... separó... Se, ...sí claro, pensaron mejor en una adopción que revincularlos... Eh, ...una una cosa importante... Sí. ...a veces nosotros pensamos que hay muchos niños abandonados... ...uno cree... En, ...en la imaginación tenemos que en la sala cuna... ...debería estar llenísima de criaturas... Sí. Mm. ...aproximadamente debe haber 40 niños... ...y los 40 niños tienen familia... ...entonces... Sí. ...¿cómo si tengo 40 niños una escuela rural tiene 200 a 40 niños tendría que tenerlo eh, pero perfecto claro. con una educación, con, con vestimenta, con alimentación entonces no podemos tener tremendas instituciones y donde se lo termina tratando mal a los chicos hoy por hoy eh, no hay muchos niños por eso se hace más difícil todavía el tema de las adopciones porque no hay muchos niños ya eh, ya no se produce esto, quizás sea no sé, quizás fueron para bien ciertas asistencias económicas a la familia que hace que ya no lo dejan a las criaturas, mm -hmm. sino que ya este, los niños que están ahí son solamente niños rescatados, entre comillas, de situaciones vulnerables. Pero lo que se tendría que hacer es analizar la situación de esas familias y si de verdad tiene que producirse una una separación total, bueno, tendrá que ser progresiva pero nosotros abogamos porque no, porque en los casos de esto que les estoy contando eran familias que estaban luchando por las criaturas que uh -huh. tenían después los medios económicos para cuidarlas y les fueron prohibidas por casualmente la justicia. Federico, en lo que respecta a esta jornada que se va a estar llevando adelante, que son un montón de agrupaciones sí. que se van a estar haciendo escuchar, el mensaje en común es que no solo son los golpes los que duelen. No, casualmente es eso en todo el mundo lo que decimos, no solamente duelen los golpes, sino también muchas otras acciones y que están en complicidad a veces con el Poder Judicial entonces, invitamos a todas las personas que estén vivenciando esta situación, o que quieran acompañar también, por qué no eh, frente de tribunales en la Plaza Irigoyen, desde las 10 de la mañana vamos a estar nosotros visibilizando nuestra nuestra protesta y vamos a hacer Vamos a entrar a presentar un petitorio también para la agilización de las causas al presidente de la Corte Suprema, porque fuimos recibidos nosotros al anterior presidente de la Corte Suprema. Ahora todavía no nos recibieron, nosotros vamos pacíficamente, pero no podemos tolerar que se nos mueran los hijos. Entonces, cada vez vamos preguntando y vamos llevando una nota, y llevamos otra nota, y llevamos otra nota. Resulta que va a llegar el día en que nos vamos a parar todos pacíficamente al frente y vamos a decir queremos soluciones. Entonces, nosotros muchas veces llegamos ahí, nos recibe la policía, estoy hablando que son señoras, son abuelas que llegan llorando, son mamás que han sido abusadas muchas veces, que han tenido intentos de suicidio. Tenemos un papá una vez, estaba conversando, yo estaba haciendo... Tratando de gestionar una situación y me avisan que uno de los integrantes del grupo se había suicidado. No. Entonces, son situaciones tremendamente dolorosas donde pedimos a la justicia que se haga cargo y que cumplan, hagan lo que tengan que hacer. Solamente eso. Federico. Nada más y nada menos. Federico Quevedo de la Fundación Crecer en Familia. Te agradecemos la comunicación con LB7 Radio Tucumán. Bueno, y esperemos que hoy tengan una jornada, que sean recibidos sobre todas las cosas y poder eh, trabajar en conjunto con la justicia. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.